Hola, hoy vamos a tratar sobre lo que es un sistema operativo y de una forma general, pero durante esta presentación nos apoyaremos también en lo que es el sistema operativo GNU Linux. Eh, quiero avisaros de que vamos a tratar aspectos básicos de una forma general, con lo cual desde el punto de vista técnico tal vez no sea lo más eh, al 100% correcto lo que vamos a decir, pero sí que lo vamos a presentar de una forma gráfica que creo que os va a facilitar bastante la comprensión de, de estos conceptos. Un sistema operativo, tenemos ya ciertas nociones sobre ellos porque los hemos utilizado e incluso tal vez hayamos instalado algún sistema operativo. Sabemos, por ejemplo, que es software, es decir, se trata de un programa. No deja de, aunque sea un programa especial, no deja de ser un programa, un software. <coughs> en concreto... El sistema operativo es un programa que se inicia al encender el ordenador. Si recordáis, habíamos visto que la CPU se carga en memoria, en la memoria RAM el sistema operativo, lo pone desde el disco duro, lo pasa a la memoria RAM. Y esto podemos tomarlo como una definición de, de lo que es un sistema operativo. Se encarga de gestionar los recursos de nuestro sistema de nuestro ordenador, tanto el hardware como el software, otro software que pueda haber en el, en el equipo, y además permite la comunicación del usuario con el ordenador. Bien, de esta definición podéis deducir que se trata de una pieza muy, muy importante del sistema. De hecho, si planteamos este diagrama de bloques de aquí, estos dos bloques, tanto el sistema operativo como las aplicaciones que utiliza el usuario, serían software, y esto de aquí abajo sería el hardware. Por mucho que en el hardware tengamos la CPU, que es el cerebro del ordenador, el hardware por sí solo no puede hacer nada. Un cerebro por, por sí solo no puede pensar, necesita una cierta inteligencia. Y esta inteligencia es la que la va a proporcionar el sistema operativo. También, como hemos dicho, pues permite que el usuario pueda interactuar con el ordenador. Lo que vamos a hacer entonces es, eh, partiendo de este diagrama de bloques, vamos a a estudiar un poco más en concreto lo que es el sistema operativo. Partimos, como hemos dicho, pues de esta parte que es el software y el hardware. De hecho, el hardware vamos a representarlo igual que antes. Las aplicaciones de usuario y el usuario también van a estar ahí y ahora lo que vamos a ver es vamos a expandir lo que es el sistema operativo. Y Vamos a ver que se puede dividir un sistema operativo en bloques con distintas funciones. El eh, los nombres de los bloques os los voy a poner en inglés porque es la, lo que vas a encontrar, la nomenclatura que vais a encontrar en la bibliografía. El primero de ellos es el kernel, que traducido al español sería el núcleo del sistema operativo. Es la parte eh, que trabaja directamente con el hardware. ¿Vale? Tenemos también un intérprete de comandos, en inglés se le llama Shell, os sonará tal vez a la interfaz de línea de comandos, ¿verdad? Pues intérprete lo que hace es interpreta las órdenes del usuario, es decir, el usuario va a poder teclear comandos y se las va a transmitir al kernel. Con lo cual estos programas que tenemos aquí en el sistema operativo, que lo he llamado tools, o son utilidades, en realidad son, son programas programitas que hay dentro del sistema operativo, pero quiero que los distingamos de las aplicaciones de usuario. ¿vale? Estos son utilidades propias del sistema operativo, desde eh, programas para gestión de archivos, formatear discos, compiladores de software, etc. Entonces, estos programas, estas utilidades las va a poder utilizar el usuario eh, a través de tecleando los comandos aquí en la, en la shell y va a poder acceder a ellos. Vale, pues Recordad entonces que tenemos estos tres componentes de un sistema operativo, el núcleo o kernel, una serie de programas o herramientas o utilidades y la shell que es la interfaz con el usuario, en este caso un intérprete de comandos que permite al usuario teclear los comandos <coughs> por pantalla. Vale, lo que vamos a ver ahora es ese mismo diagrama de bloques. Vamos a trasladar o a hacer una representación paralela a través de capas concéntricas, algo así como si fueran las muñecas rusas que están metidas dentro unas de otras. Si recordáis, teníamos el, el, el bloque del hardware. Bueno, pues aquí lo que vamos a representarlo por un círculo. ¿Qué es lo que envuelve al hardware? Pues ya empezamos con el sistema operativo. La parte más interior del sistema operativo es el núcleo o el kernel. ¿Vale? recordáis aquí en el diagrama de bloques, que se comunica directamente con el hardware. Vale, Volviendo al kernel, al núcleo y también parte del sistema operativo, tenemos una serie de utilidades, ¿no? tools, herramientas, como queráis llamarlo. Y he puesto también aquí el sistema de ficheros, que ya hablaremos más adelante de lo, de lo que se trata. Y la última parte de nuestro sistema operativo, aquí nos faltaría lo que es el intérprete de comandos, la shell. ¿Vale? sería otra capa más del sistema operativo que envuelve las anteriores tendríamos la interfaz de línea de comandos y he querido también representar como una shell lo que sería la interfaz gráfica porque al final la utilidad de la línea de comandos y de la interfaz gráfica es la misma, es que sirva de interfaz al usuario y el usuario puede interactuar con el sistema, ya sea a través de comandos o a través de la interfaz gráfica con un ratón y por último, aunque ya no yo no, por lo menos no lo considero parte del sistema operativo, tendríamos las aplicaciones de usuario. Estas serían aplicaciones como por ejemplo un navegador, un, una, un programa de ofimática, un um, reproductor de música, que estarían fuera del, del sistema operativo, ¿vale? son um, aplicaciones de usuario, pero... Como veis, tenemos la parte en rojo, estos bloques de aquí, es el sistema operativo. Las aplicaciones quedan fuera del sistema operativo. Vale, pues tened en cuenta entonces este paralelismo. Veis que, que aquí como vamos desde dentro de la parte más interna del hardware hasta afuera, hasta llegar a las aplicaciones, pasando por todas las capas del sistema operativo, y aquí es una representación alternativa a través de bloques. Y por último, vamos a volver otra vez al, al sistema, a la representación por capas, partiendo del, del hardware, recordad que lo que le envuelve la parte del sistema operativo que interactúa con el hardware es el kernel o un núcleo, y esto va a ser Linux, y aquí puede haber un poco de confusión, cuando la gente habla de sistema operativo Linux, no es correcto. Linux es tan solo el núcleo del sistema operativo, el kernel, no es un sistema operativo completo. Como habéis visto antes, para que un usuario pueda interactuar con la máquina no necesitamos algo más que el kernel, necesitamos una serie de programas, de utilidades y una shell o, o intérprete de comandos, es decir, el kernel por sí solo no es un sistema operativo. Linux es el kernel del sistema operativo, el núcleo. Bien, encima de este núcleo teníamos otra capa más que eran las utilidades ¿no? o las herramientas. Esta serie de programitas que han sido desarrollados, programas del sistema operativo que han sido desarrollados por eh, GNU, que es un proyecto de software libre. También tenemos dentro del sistema operativo algo muy importante y a lo que dedicaremos un vídeo aparte, que es el sistema de ficheros, el File System de Linux. Vale, no es otra cosa que la representación de, de, del árbol de directorios y del, del sistema y, y cómo están um, organizados los archivos en nuestro sistema, nuestro disco. Cómo, cómo pueden escribirse y leerse datos del, del sistema de ficheros del disco. Vale, ya, como digo, ya le dedicaremos un capítulo aparte. Vale, entonces, ¿qué nos faltaría dentro del sistema operativo? Pues una capa más que es. La shell, ¿vale? que envuelve a todo y que es la interfaz de línea de comandos, el intérprete de comandos. ¿vale? CLI, son las siglas en inglés que significan Command Line Interface, in interfaz de línea de comandos. Bueno, pues con estos cuatro componentes, estos que vemos aquí en tonos de rojo o de rosa, tenemos ya un sistema operativo completo. Y en este caso sería un sistema operativo GNU Linux. Recordad que no es un sistema operativo Linux, Linux es solamente el núcleo, sino que se llama GNU Linux porque incluye también las utilidades del GNU. Bueno, pues si a este sistema, por ejemplo, eh, si habéis trabajado en clase con el Ubuntu Minimal, es un sistema operativo completo. ¿vale? Tenemos simplemente una inter, un intérprete de comandos y un núcleo, tenemos las utilidades y un sistema de ficheros. Pero aparte de eso... En casi todos los sistemas de operativos de usuario tienen lo que se llama una uh, interfaz gráfica. ¿vale? La shell, una, una interfaz, un entorno de escritorio. Y habíamos visto que fuera del sistema operativo teníamos también lo que eran las aplicaciones de usuario, ¿no? como los navegadores, procesadores de texto, etcétera. Bueno, pues todo lo que era antes el sistema operativo más es la interfaz gráfica y las aplicaciones constituirían lo que se denomina, tal vez hayáis oído hablar de ello, una distribución. La distribución es de, de Linux, en inglés se suele abreviar diciendo distro. Habéis oído hablar tal vez de Ubuntu, de Debian, Red Hat, bueno, estos son distribuciones. <coughs> y la diferencia en realidad entre un sistema operativo y una distribución Linux, y una dist GNU Linux y una distribución, es muy es difícil de establecer. Si queréis podéis considerar que son equivalentes y a mí me vale perfectamente. Lo único que sepáis que bueno las distribuciones... ¿Por qué hay distribuciones distintas? Bueno, pues porque como Linux está compuesto de muchos módulos, pues podemos crear una distribución con una interfaz gráfica y una serie de aplicaciones. En cambio... Otra distribución con una interfaz gráfica distinta y que incluye otras aplicaciones diferentes. ¿Vale? Existen por eso un montón de distribuciones de Linux distintas de las que ya hablaremos más adelante.